Ya estamos en movimiento con Expo Móvil reservas 2020. Escríbenos al 809-242-8208 o visítenos en cualquiera de nuestras sucursales. Vega Móvil, con nosotros todo se puede.